Los seres humanos poseen un mayor poder para determinar su realidad de lo que se imaginan. No hablo aquí de una manera de cambiar mágicamente las circunstancias ni de una fórmula para la riqueza instantánea. Me refiero al poder de las decisiones, el libre albedrío y a la manera en que este gran poder es prácticamente ignorado por la mayoría. Tus decisiones del pasado han determinado tu situación actual. Es probable que hayan ocurrido algunas casualidades, accidentes o azares, pero la mayoría de lo que hoy te rodea ha sido una creación tuya. Tus amigos, tu pareja, tus hijos, el lugar donde vives, la manera en que te ganas la vida. Todo esto es el resultado de tus decisiones en el pasado. Es por eso que culpar a otras personas o agencias por lo que hoy te molesta es contraproducente, pues es una manera de negar tu poder de influir sobre tu realidad y negarte a aprender de los errores del pasado, el rehusar enfrentarte a las consecuencias de tus decisiones. Muchos anhelan una situación mejor para sus vidas, Muchos desean una paz duradera y una alegría de vivir en donde se vea con esperanza cada amanecer, como una puerta abierta a un nuevo tramo en una aventura de descubrimientos y progreso. Sin embargo, muchos no encuentran la manera de salir de sus círculos viciosos de pensamientos negativos y falta de esperanza. Muchos esperan que alguien más les tome de la mano y les lleve a un lugar mejor, más hermoso y más lleno de amor. La mano ya ha sido extendida para que se aferren a ella y se levanten por encima de vuestras limitaciones percibidas. Tienen dentro de vuestro ser, todos y cada uno de ustedes, la presencia misma del Creador del Universo y de la realidad más elevada llena de verdad, belleza y bondad. Esta presencia divina está en ustedes con un propósito único el servir como guía para que logren ser lo mejor que pueden llegar a ser, perfectos, así como el Padre Celestial es perfecto. Queda de parte de ustedes decidir tomar ventaja de esta gran oportunidad y a través de una fe dinámica, un espíritu de aventura y exploración, comenzar a caminar hacia el destino para el que han sido creados, hacia la perfección en la eternidad. Todo lo que necesitan para lograr esta meta significativa ya la poseen. Nada de lo que les haga falta para vuestro crecimiento espiritual les será negado. Pidan y recibirán, incluso mucho más de lo que necesitan. El manantial del Padre es inagotable, y su amor por todas sus criaturas no cabe dentro de la imaginación humana. Vuelvanse en ciudadanos universales. Han nacido en este mundo, pero vuestro destino no termina aquí. Aprendan a seguir la orientación de vuestro maestro interno y observen cómo se vuelven sordos a las palabras del mundo mientras vuelven vuestras atenciones a las realidades eternas. Solo así las apariencias de lo material serán incapaces de alterar vuestro equilibrio y lograrán un control más completo sobre vuestra vida y vuestra realidad.